Y ahora estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con un grupo de líderes de Chimbote. A ver, unas palabritas para España. Claro, de, buenos días familia de XN de España, aquí ya rumbo a Cusco, a nuestra convención, y espero que ustedes también un día visiten a Cusco, Perú. ¿De dónde sois vosotras? De Huancabelí Calircay, de Centro de Distribución de Chimbote, nuestra directora Flor Meneses. Muy bien, está en Perú, ¿verdad? Estamos sí, estamos bien. en Perú. Y vamos a aprender de los mejores. Nosotros de ellos y ellos de nosotros. De todos podemos aprender de todos. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.